Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Max Bodipo, creo contenido sobre Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África y también creo contenido sobre otros países. Hoy estoy en un barrio llamado Timbabe, en un local llamado Eligmelen. Vamos a conocer el lugar y muy aparte de eso, vamos a conocer a una extraordinaria latinoamericana que lleva un tiempo aquí en Guinea Ecuatorial. Este vídeo ha sido pedido por unos cuantos colegas latinoamericanos, y va dedicado especialmente a Jorge, un colega argentino, así que, síganme. Chicos, como se estaba diciendo, estamos en Eligmelen. Bueno, mis colegas y yo solemos venir aquí los viernes a hacer el karaoke. Nos encanta mucho este lugar porque se pasa muy bien, bueno, es que como nosotros somos de un rollo cool, por eso lo pasamos bien, asómense, es necesario. Entonces os voy a enseñar el local y luego vamos a hablar con Elizabeth que la vais a conocer, ella es fantástica. Bueno chicos, como os estaba diciendo, estamos en Eligmelen y vamos a primero ver el lugar. Os voy a enseñar donde siempre tenemos el karaoke los viernes. Pues estamos dentro de Eligmelen. Como podéis ver, esta es la zona, una especie de VIP, por decir. Normalmente nos sentamos aquí, mis colegas y yo. Solemos estar aquí sentados, pedimos algo de tomar y siempre se da algo de cacahuete para poder picar o aceitunas mientras estamos esperando el karaoke. Siempre ponen el proyector, lo bajan para poder proyectar los vídeos Y aquí en el escenario, normalmente los sábados suelen tener eh, música en vivo. Así que si no te puedes pasar un viernes, te puedes pasar un sábado porque los sábados también tienen actividades que es música en vivo. Una de las cosas que más me gusta de este lugar es el hecho de que han puesto una gran pared de espejos por aquí. Me encanta verme bailar aquí. Después de que solemos tener nuestra noche de karaoke, solemos venir aquí a bailar, a mover nuestro poco esqueleto que tenemos. Bueno, poco esqueleto. Esqueleto completo. Pues eso chicos, como se estaba diciendo, el Igmelen abre de lunes a domingo, pero tienen actividades viernes y los sábados. Los viernes tienen karaoke y los sábados tienen música en vivo. Pues chicos, como os había dicho antes, que os iba a enseñar a una hermana latinoamericana, se llama Elizabeth, es extraordinaria. Pues aquí tenemos a Elizabeth. Elizabeth, por favor, podrías hablarnos un poco de ti. ¿Quién es Elizabeth? Elizabeth era... Hace unos siete años, una cantante wow. que vino con una agrupación musical que en mi país, Cuba, hacíamos lo que llamamos allá, música del ayer reciente. Eso más o menos traducido al español de aquí significa música de los años 50-60 de España. Es lo que llamamos música del ayer reciente. Venimos para acá contratados para hacer música cubana, es decir, obligados a cambiar todo el repertorio para hacer música puramente cubana. Después, por cosas de la vida, me propusieron ser la directora del lugar, además de la cantante y me quedé y ya llevo siete años aquí. Wow, siete largos años, desde 2014, 2015, wow, cómo pasa el tiempo. Pero dijiste que viniste con un grupo, ¿no? ¿Dónde está el grupo actualmente? El grupo se fue para Cuba. ¿Pero siguen, siguen haciendo música? Algunos sí, otros no, según pude ver el otro día, lo, el, el único que queda es el director. Porque ya un pianista se jubiló, un señor mayor Los otros chicos tomaron sus vidas y, y el otro cantante también se jubiló Eran personas ya mayores Y la cantante la tuvieron que sustituir porque yo me quedé ¿Cómo podrías describir tu estancia aquí? Del 1 al 10, ¿cómo lo, lo marcarías? No te voy a decir número. Te voy a decir que no me ha ido mal He estado en un lugar donde he tenido toda la seguridad, donde las personas me quieren, me aprecian, me ayudan mucho porque he necesitado mucha ayuda, me ayudan mucho y, y en general no me ha ido mal. Todo con sus pros, sus contras, pero no, no me ha ido mal. Pues realmente me alegra que hayas encontrado gente que te quiere, que te acoja. Ahora tienes una nueva familia, ya tú sabes. <risa> Porque realmente no es fácil, ¿no? Eh, salir de tu país, emigrar a otro. Al principio suele ser un poco duro y mucha gente no es capaz de, ¿sabes?, eh, poder cruzar esa etapa y poder aconsejar a los demás sobre cómo lidiar con esa etapa si algún día se ven en ella. Así que felicidades, ha sido muy fuerte y muy valiente porque no todo el mundo puede salir de su país, aun cuando les hayan ofrecido un contrato para ir a uno desconocido, ¿no? Pero aparte de ser directora, ¿qué más haces? Aparte de ser directora, soy profesora de una escuela, buenas las mañanas, de, de un colegio de Langüema llamado Los Talentos de Jerónimo Esperanza Nguema, es profesora de sexto grado. También por las noches aquí canto un sábado sí, un sábado no, con mi nueva agrupación, que se llama Latin Move, a veces somos tres, a veces somos dos, no lo hacemos todos los días, pero bueno, hacemos no solamente música latina, sino también eh, música que hemos heredado de aquí, de la región africana, que hemos ya asimilado. Nada, presentar en el karaoke donde tú estás todos los viernes. Clienta leal. Aquí está todos los viernes en el karaoke, soy la presentadora. ¿La mejor presentadora? Animadora y mi esposo, que después de dos años de estar aquí llegó también, sí. que es el DJ del karaoke Sí, el mejor. <risa> ¿Alguna vez has compuesto una música? Sí, pero no han sido los mejores. <risa> <risa> ¿Pero podrías cantarnos solo una porción de algo que realmente te guste y signifique mucho para ti? De algo, de cualquier música. De cualquier música, cubana, española. Hay una canción cubana que es la canción que más, que nunca la he podido cantar aquí porque yo, es mejor que no sea así porque no, quizás no la aprecien de ese modo. Normalmente sabes que aquí en Guinea la música tiene que ser mientras más movida más le gusta a la gente. Y esta es una canción un poco de los años 50. Y dice, soy una mujer... Que cantan para disipar las penas De las horas dormidas y perdidas Me queda solo esto Decirle a la noche todo lo que yo siento Cantando sus canciones Despierto emociones dormidas en mí la otra te la dejo para que busques el, el resto de la Está muy linda, casi casi me he enamorado. Muy bonito, de verdad. Entonces, ¿puedes decirnos si tiene eh, una red social donde la gente pueda seguirte y checar eh, vuestros videos? En la red de Hotel Luquito. Uh -huh. okay. Y también se ponen en las de Yaisel Madrigal Valle. ¿Podrías hablarnos, hablarnos un poco de los precios del hotel? ¿Cuánto, ¿Cuánto es la tarifa? A ver, nosotros aquí tenemos el hotel que es allá afuera y el restaurante. Esto es el restaurante, que las bebidas no son tan caras con respecto como cuando están en otros lugares. Todas las cervezas, excepto la Heineken Botella y la Guinness, todas son a mil, excepto o esas dos que son a dos mil. Los refrescos a mil, el agua es a mil, eh, los tragos, excepto los superestelares que, que, que son excesivamente caros. Pero de los whisky son, oscila entre 5.000 y 4.000. Esos son los precios estándar para todo. Y la comida, y la comida tenemos normalmente alitas y costillas a 4.000, caracol y vilolá a 7.000 y el pescado, según... El pescado que sea puede ser entre 5.000. mil y. Pues son asequibles, la verdad. Y no es que sea solo asequible, también es la gran cantidad, las raciones son muy grandes. Pues entonces nos hablas un poco sobre el hotel, las tarifas. El hotel, todas las habitaciones son iguales, no hay vía todos son iguales. Y una noche en el hotel cuesta 20 mil francos, incluyendo aire acondicionado, agua caliente y fría. E internet todo el tiempo, además de la televisión. ¡Wow! ¡Qué bien, ¿no? La verdad es que no sabía que habían hoteles así de baratos en Malabo. Siempre he pensado que empiezan por los 80 mil. De hecho, es una cosa. Por eso siempre digo que en Guinea Ecuatorial, bueno, en Malabo, no hablaré de Guinea Ecuatorial en general, en Malabo lo que es la comunicación es un poco pobre. Porque gran parte de las veces la gente tiene ganas de hacer cosas fuera de casa, pasar un fin de semana fuera de casa, pero no tienen esa información como que la comunicación no es la mejor muy bien ya habéis escuchado chicos hotel loguito es el lugar ideal para pasar una tarde romántica con aquella persona y no romántica también puedes pasar una tarde agradable con tus colegas o con tus lo que sea <risa> <risa> en fin eh, eh, alguna palabra para algún cubano algún latinoamericano como le he dicho este vídeo va dedicado a un colega llamado jorge vive en argentina y a todos esos colegas latinoamericanos que siempre andan preguntándome eh, cómo es Guinea Ecuatorial pero desde la perspectiva de un latino, ¿qué les dirías a ellos que algún día quieren visitar Guinea Ecuatorial? Si quieren visitar Guinea Ecuatorial les puedo decir que van a tener una experiencia única, que no se puede explicar que solo hay que vivirla vengan acá, que pasen por aquí que la vivan porque es muy interesante principalmente si quieren admirar la hermosa naturaleza que tiene Guinea Ecuatorial ¿Usted se ve viviendo aquí durante el resto de su vida, tiene planes de regresar a Cuba, eh, cuáles son sus planes a corto plazo. A corto plazo sí me veo todavía en Guinea, a largo plazo no sabría decir, depende de muchas cosas y de muchas condiciones. ¿Y de ir a Cuba si sí voy solo desde visita? Pero cuando se vaya me tiene que llevar. <risa> ¿El pasaje caro? Pues ahorraré. Tú avísame con la antelación. <risa> el pasaje a Cuba eh, ronda sobre el millón quinientos. ¿Ida y vuelta? Ida y vuelta. ¿Incluye el visado? No, sin el visado. Wow. Eso es carísimo. Voy a poner la equivalencia en euros para que puedan saber cuánto es. Es carísimo. Ida y vuelta. Sí, muy caro. Muy, muy caro. Eso es, si quieres coger la vía más barata. Hay otras que quizás sean un poco más baratas, pero entonces los visados son más complicados porque o tienes que entrar a España o tienes que entrar a Francia. Te estoy hablando de, de ese que no necesitas visado, que es por Turquía o por Frankfurt, son los que no necesitas visado porque haces nada más un tránsito aeroportuario. Pero es un viaje muy largo que te pueden durar hasta dos o tres días. Wow muy muy muy largo y entonces si quiere hacer un viaje más corto tiene que ser por españa o francia pero ahí sí necesitan visados y lo complicado que están los visados por eso es que el cubano normalmente lo que decide es ahorrar la cantidad de dinero que que a veces dijo o ahorro dinero o me llevo dinero no pero hay que ahorrarlo porque es lo que cuesta el billete entiendo totalmente a la perfección viajar realmente no es tan fácil como parece me dijo alguien un pajarito que das clases de música. ¿Cómo es eso? Eso es solo venir aquí a contactar conmigo y nos ponemos de acuerdo. Yo doy clases de canto, de clases de lectura musical, doy clases de historia de la música y solo contactarme y nos ponemos de acuerdo en todo. Perfecto, pues ya sabéis Primeramente, Hotel Luquito se encuentra en el barrio Timbabé. Segundo, tenemos a nuestra directora que se llama Elizabeth. Tercero, se hacen karaoke en, la, en los viernes y en los sábados se tiene música en vivo. Quinto, se tiene un hotel aquí con precios asequibles, igual que el restaurante tiene precios asequibles. Sexto, ella es profesora de música, así que si alguno de vosotros mirando este vídeo está interesado en aprender música, pueden contar con ella. Unas últimas palabras darte las gracias a ti por tenerte todos los viernes aquí conmigo cuando no vienes te extrañamos y darle las la gracias a ese público que te sigue y que sé que te va a seguir siguiendo gracias gracias una palabra cubana que no sepamos una palabra cubana para los que para cuando se quiere formar un problema es que también te formamos un guaran baló, balón. <risa> no sé si puedo repetir eso la verdad <risa> Pues con eso os dejamos chicos, espero que hayáis disfrutado del vídeo, ya sabéis qué hacer. Suscríbanse si aún no se han suscrito, denle a la campana para recibir notificaciones, denle me gusta, es súper importante, me ayuda a crecer. Y comenten, ¿habéis estado añorando un vídeo similar? Aquí lo tenéis, que os ha parecido? Y si quieren vídeos similares, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. ¡Hasta luego!